con nuevas formas de encontrar mi propio ser me di cuenta que ser sincero es un cero para aquel que encuentra la virtud en un barco de papel el cual tiene mi tinta y mil horas que dejé gracias al avión de hoja cuadriculada entendí que soy piloto con hambre de una picada el piso está más cerca y la mente se me apaga y lo roto del alambre está presente en mi mirada las gradas gritan tanto por temor una gran que la tienda del espanto solo vende carcajadas El timón tienta tontos a doblar por la cascada Y antes que el limo por marca, prefiero una limonada Alma boinas como coima italiana Tengo calma, aunque el alma me rebalsa en tu mirada Esa necia me desprecia por la amnesia de que soy más Ni me nombre y le doy bronca, somos Grecia y Macedonia esto se acababa pero tantos aparatos se abaratan a las tantas en el apartado mago con mis trucos y mis cartas saco una liebre de mi gorra y un pañuelo que lo ataba no es ratatouille pero me sirvió de esclavo le pedí que escriba un tema y le salió medio apagado se imaginó corriendo a los pastos de ese plado, pero bastó con los bastos abastecido depravado me gustaba una guacha que lo había rechazado ahora vive bajo tierra madriguera y sepultado no tenía Frío de su cuerpo, marca el punto muerto de un auto que está apagado Me gusta sufrir por amor porque me escribo altos temas Pero ya no tengo nena y se me cerró el dolor Las heridas solo sellan unas experiencias bellas Que marcan la diferencia entre Venecia y Japón No compares maremoto a que en la moto te amarre Te amaré si callo un poco mi doncella de la mague. Esquiva balas en morfeo, pero por feo no me cagues Tiene un corazón tablando como bombas de Bin Laden como les cabe una situación de males, sacarlos de sus cabales en la cabala en caudales. Río profundo, por eso sonrío al mundo, ya que cuando abrís tus piernas se suelen callar mi nave. Quería ser un pa' aunque salga medio astilla. Me doy la libertad de escapar de lo que brilla. Un avión me enseñó la maravilla De empezar a volar sin despegarme de la silla Pienso mucho en el futuro y me volví un egoísta Mirando un barco de papel que se aleja de la orilla Comprendí que la altura siempre es cuestión de la vista Y que después del talento solo hay que pulir el insta